Hola amiguitos del mundo, ¿listos para hacer un juego simple en Godot en 3D? Vamos a hacer un bowling, así que es algo muy simple, vení no perdamos tiempo y vamos a darle masa. Bueno acá necesitamos tres elementos fundamentales, la cámara, el suelo donde vamos a hacer rodar la bola, la bola misma y los pinos, no, no hay mucho más, si querés le puede agregar unas paredes, lo que sea, pero con esto sería lo base. Si no vas a crear tus propios modelos 3D y quieres usar las primitivas más base, directamente creamos un cilindro para los pinos. Y vamos a duplicar el cilindro y le vamos a poner una parte rojita arriba, eh, aplastándolo un poco y fíjate que parece un poco un pino, al menos viéndose de lejos va a parecer, qué sé yo. Igual yo ya me encargué de crear un par de modelos 3D copados, en la descripción podés adquirirlos, al final del video te voy a explicar un poco más todo esto. Eh, si querés probar esto como quedó, podés duplicar ahora los pinos Sin embargo después le vamos a meter comportamiento físico y otras cosas Así que por ahí por ahora te conviene tener uno Empezamos con el comportamiento de la bola Que como es muy base vamos a poder hacerlo con un rigid body Un cuerpo rígido para que la física sea simulada por el motor Y se va la verga para abajo Entonces lo que tenemos que hacer es crear el suelo El suelo lo tenemos visualmente pero le tenemos que agregar entonces un cuerpo estático Porque nunca se va a mover el suelo y vamos a empezar a crear las colisiones para que puedan chocar los elementos, tanto la bola como el suelo en este caso. Vamos a crear nuestro primer código porque necesitamos saber qué es lo que carajo pasa cuando el usuario presiona las teclas, qué le respondemos al juego. Entonces, bueno, necesitamos crear las teclas en el juego que van a ser tres, izquierda, derecha y la del disparo de la bola. Y bueno, configurarlas. Si presiona a izquierda, entonces va a poder ajustar la bola antes de tirarla para la izquierda, o sea en el eje X negativo. Y si va para la derecha, en el eje X positivo, va a ajustarla para la derecha. Hay que ir probando diferentes valores para ir viendo la sensibilidad, ¿no? ¡Ah, irresensible, gordo! Lo siguiente que voy a hacer es directamente configurar la tecla espacio para que dispare la bola en el momento que desee. Eh, vamos a tener que aplicar entonces una fuerza que haga que gire la bola hacia adelante y eso se llama un torque. Como se dispara al infinito y más allá, necesitamos ajustar un poco esto. Y esto se debe a que constantemente puedo apretar la tecla de disparo. No estoy limitando. Necesito limitarlo y decirle, bueno, loco, una vez que disparaste va a haber un estado de espera. Y luego vas a volver a jugar para volver a tirar y poder hacer otro lanzamiento. No si estoy aplicando fuerza constantemente. Lo estoy volviendo loco. mira mirá. ¡Esa! Pero bueno, no queremos traspasar los pinos. Entonces vamos a tener que crearle un cuerpo rígido. Ya que también se va a comportar con física real, ¿Ok? Y también le vamos a tener que agregar un collider Y después ya sí puedes duplicar todos los pinos que se te canten las pelotas Bueno y acá viene la parte horrible, la física de Godot Como puedes ver gira en algo innatural completamente Mal simulado y alguien va a decir Pero es que esto es normal porque... Andate a la concha de tu madre Después de perder como una hora experimentando diferentes materiales físicos Me di cuenta que los pinos se van a seguir moviendo como un borracho a las 3 de la mañana básicamente y le busqué la vuelta como para conseguir un resultado lo más aproximado. La verdad, fuera de joda, perdí mucho tiempo del que había ganado haciendo el proyecto, lo perdés en estas cosas y no queda convincente. Se siente como si le están dando un cabezazo a un semáforo esos pinos, tan re duros. Bueno, lo siguiente que lo hace Copado es tratar de crear un área donde si la bola sale de ese área, digamos, o de la cámara, eh, se resetee para que pueda volver a tirar, si no va a caer infinitamente y no va a pasar nada, ¿no? sería reaburrido el juego así. Entonces, lo que vamos a hacer es crear ese área, conectarlo con una señal a nuestro código y decirle que resetee la escena en este caso. Si vos querés un sistema más complejo, bueno, le podés poner puntitos, lo que vos quieras. Bueno, ahí como ves, dentro de todo, Zafa, te digo que poniéndole unas luces queda un poco mejor. Igual ahora te voy a mostrar cómo queda con unos modelos que yo hice voxelizados, que acordate en la descripción vas a poder encontrarlos para adquirirlos, así como el código, viene todo junto, un pack kermen. Bueno, y ahora una breve conclusión. Bueno, la conclusión la podés ver vos claramente, o sea, se ve muy lindo, un juego fácil de hacer, lamentablemente Godot tiene unas físicas rechotas, una mierda de físicas, como siempre. Y nada, vamos a ver, en el próximo video lo voy a hacer en Unity y van a poder ver las diferencias de por qué digo que son una mierda. Así que si sos un enfermito de Godot que le va a chupar la verga y va a usarlo para cualquier cosa, tenga razón o no, bueno, puedes seguir en este video, si no te recomiendo hacerlo en Unity, porque Unity anda como tendría que andar, ¿no? Si este video llega a los 20.000 likes, hago el bowling con puntos, te pongo todo, lo hacemos la parte 2. Así que gente del mundo, dejen ahí los comentarios, les diría qué opinan, qué, cómo ven la cosa, están usando Godot, ¿Qué juego quieren ver? No significa que lo vaya a hacer, pero a veces tiran algunas ideas que están interesantes, ¿no? A veces algunos seguidores tienen idea, ideas copadas. Así que gracias gente del mundo y nos seguimos sintonizando. Hasta la próxima.